Espérate, que me faltan manos. A ver, ya estamos grabando. ¿Qué tal, señora? ¿Qué mira aquí se el aparato. Mira qué pedazo de pistas. Y mira qué pedazo de bici gravel, chaval. Que este fin de semana nos vamos para Vitoria y nos estrenamos en la disciplina de Mathieu van Poel. Tierra, estrella, Gravel. A ver si no nos matamos en el intento. Sí. Riders, esto que acabáis de ver es ciclocross, lo de Vanderpoel, Y esto es grave, pero para los globeros como yo todavía no sabemos muy bien cuál es la diferencia entre una cosa y la otra. Luego vamos a ir con Sergi a tutelizar y algunas cosas más y nos contará la diferencia. Pero antes que nada, hemos venido aquí con Ángel para que nos ponga la bici a medida. Hombre, jabalí, te veo últimamente muy valiente, ¿eh? rígida, que por cierto lo has salvado muy bien. Pero con esto, no sé yo, a ver cómo vas a ir. ¿eh? Vale, pues listo, después de revisar sus bits antiguas y sus medidas en el programa, simplemente ha tocado bajar un poco el sillín, adelantarlo para adelante. ¿Y ya estoy listo para hacer un manderpoel o no? Bueno, por bici, por bici no será. Bueno, jabalines, ya tenemos fondo de llanta tubelizado y esto es con la cubierta con la que venía y yo venía con cámara, pero de repente Sergi ya me lo ha hecho cambiar todo. Sergi, ¿qué pasa, jabalí? Hombre, pues vamos a poner un tubeless, tío, porque con tu historial de caídas de pinchazos <risa> vamos a poner algo con un poquito más de taco ¿vale? y además con el rollo del tubeless ya sabes que previenes el tema de los pinchazos y pinchas te va a taponar y vas a ir un poquito más seguro. <risa> Valentí, te explico una cosa muy rápido. A pesar de ser Ultegra, es el RX, está diseñado para montaña. Mira, ahora tú le das aquí y esto va muy suave. ¿Qué pasa? Que tú vas bajando y la cadena te va picando aquí en la vaina. Aquí tenemos un gatillo para tensar el cambio y ahora ya esto va mucho más duro. Y entonces ya no te botará tanto la cadena. Pregunta importante. Aquí pone Gravel X, que es el modelo de la bici. ¿Cuál es la diferencia, que los glaberos no tenemos ni idea, entre Gravel y Ciclocross? Vale, a ver, la mayor diferencia está en la geometría de la bici y en el paso de rueda. El paso de rueda es más ancho, ¿vale? Para que puedas montar una cubierta más ancha y tengas más confort, más grip. Y en la geometría, la gran diferencia es que son mucho más largas y el pedalier más bajo. Vale. Esto lo que consigues es que sea una bici mucho más cómoda, más divertida. Las de Ciclocross son mucho más cortas. Porque están diseñadas para hacer carreras explosivas de una o dos horas a full y tienen que ser muy racing. Vale. Esto, digamos que no está diseñado para la competición. Esto es para pasárselo bien, pegarte un viaje, meterle el bikepacking y, y sobre todo disfrutar. Resumiendo mucho, ciclocross, racing, van der Poel, competir, Eso ese es. sería un lado. Gravel, disfrutar, alforjas, no sufrir tanto y como viajecillos. Comodidad, exacto. Vamos para allá, suerte que Cersei sabe porque yo no tengo ni puta idea, vámonos. Yeah. Ya estamos listos para la batalla. Mira, mira, mira, césped congelado. Esto, mala pinta, ¿eh? Menos 3 grados yo quería salir de corto y mi gozo en un pozo. Suerte que está empezando a asomar el sol y aquí la cosa ya se está calentando. ¿Qué hacéis por aquí? Nada, pues para venir a verte. ¿A me he venido a ver? Madre mía, tenemos afición aquí. ¿cómo estás, bien, Kaiser? Bien, muy bien. En Ecollanos... Oye, que yo no sabía que le dabas al gravel también. a todo. A todo lo que sea experimentar y probar cosas nuevas. Si sobre ruedas mejor, pues a, a todo lo que salga. Y si puede ser sin caerse también, ¿no? Importante, sí. Muy si bien. puede ser, sí. Pero bueno, siempre vas ahí un poquito rozando el, el arquero en las curvitas. <risa> bueno, no, no. Hay que ir con moderación que acabamos de empezar la temporada y bueno, hay que ir con cuidado también. ¿Cuál es la planificación de este año de Ironman, campeonatos, clasificar, cona todo eso? ¿qué, ¿Qué idea tenemos en la cabeza? Pues este año tengo en mente volver al Ironman de Vitoria en julio. Y bueno, pues eh, ahí, el año pasado ya tenía la, la plaza para Hawái asegurada y, voy, y entonces, bueno, tenía seguro que iba a ir a Hawái. Este año me lo jugaré ahí en Vitoria. Tengo que conseguir ahí la clasificación. Hay dos slots, dos plazas. Entonces, bueno, todo el principio de temporada va a enfocar al Ironman de Victoria y luego pues a partir de ahí a ver cómo, cómo sale Victoria y ya es si puedo va a Hawái. Te voy a dar una advertencia. No arranques de principio, que yo para asegurarme te he pinchado la rueda un poquito. Vale, vale. Vale, yo, así yo que me, si ves que va floja... Yo me voy a pegar tu rueda hoy, has, me has el último repecho. Hombre, te digo una cosa, yo tapo bastante, así que el viento te lo voy a cortar. Vale, lo que vale, pasa vale, que vale, es que vale, irás un poco lento. Bien. Vamos, bañaneko. Va, pues Venga, bien. familia, a darle duro. A ver, aquí estamos con Tuvero y con Antonio Ortiz. Os, os voy a decir una cosa aquí todo el mundo decía de corto de corto de corto mis cojones de corto largo <risa> cómo pinta esto, chavales eh, esto pinta de momento frío de, de momento, momento malo buen tiempo lo tenemos pero el frío también ah muy bien sí, llegará llegará oye de la tita nara aquí qué diferencias hay unas cuantas pues no fíjate qué rueda llevamos pues, minúscula comparado con lo que hemos llevado ahí y el clima aunque ahí hacía frío también eh sí sí sí es sí. que hacía frío pero bueno diferencias cómo pinta la carrera yo creo que bien esto será chulo ambiente y estará guapo. Muy bien. Antonio, ¿qué? ¿Eres la rueda buena o no? No, yo no digo nada. <risa> no vamos a he sí. visto el rancho con los huevos, uy, con los huevos aquí, diciendo dejar pista, dejar pista, pero por adelante y por detrás que soy un globeraco y no quiero ni caerme y ni tirar a nada. aprendiendo las diferencias entre gravel y ciclocross. Oye, ¿me dices que ha venido aquí mucho ciclocrossero? Sí, porque yo creo que es una evolución, ¿no? La gente del ciclocross ya se ha aburrido y dice, vamos a disfrutar de lo bueno. Y pues eso, han cambiado las 33 que suelen llevar normalmente, han puesto 34, porque no les entra más grande. <risa> y nada, y han dicho, venga, vamos a seguir a estos. Astor Hipsters. Muy bien. Tú y Hipsters, ¿cómo nos lo estamos pasando? Muy mal. <risa> Hemos venido aquí a pasar frío, penurias, y ha salido un sol que Dios lo quisiera. <risa> Venga, vamos para allá. Vamos, ataque, ataque, dale, ataque. Dale. ¡Otro, otro! Me cago en la puta. No hay manera. Me ha visto cámara en mano y dice, le voy a pegar el palo. ¡Ya te pillaré, cabrón! ¿No sabías que me la hemos visto ahora otra vez, cabrón? Vamos, vamos, vamos, mira, mira Ahí vamos, rueda, rueda Preparaba preparado algo de comida o no? Sí, ahí. Que que comida, me... ah, madre, madre mira vida. qué bien, madre mía. Oh, oh. Jamón de lo bueno. Eh, pero a ver, tampoco me hartéis ahora, que aún queda carrera. Ver, una hay una que guardar un poco para el final, chicos. chicos a ver, salen, pero salen, vamos con la foto. Hay que salir bien guapos, ¿eh? Venga. A ver, ¿eh? eso, eso. A ver, ¿eh? La perilla, vamos para allá. La Vente para aquí, jefa. ¡Ay, ay! ¡Venga, Valentín! Te saco yo! Sí, mi casco. Aquí no se perdona nada, ¿eh? Ahora lo que hemos sudado a darle a los por con chocolate. Ahí es mi por ahí, que no sé qué ha apuntado aquí. En, no, me quedé Es Ese mismo, no sé qué Valentín. ¿De dónde, ¿no? De Barcelona. No, ¿Tú eres de por aquí? Yo en el Facebook sí. ahí tengo que compartir. ¿Qué tal? ¿Cómo se está dando? ¿Bien o qué? ¿Día bonito? Es. <risa> croissant de chocolate, pero bien, ¿eh? Yo creo que es más chocolate con croissant que croissant con chocolate. Lo vamos a quemar, ¿eh? Luquita, tienes unos croissants aquí, chaval, que es chocolate con croissant. Me he comido una y creo que tendré que dar dos vueltas al circuito para quemarlo. Tengo los ojos así, que parece que me haya tomado cinco repos. Venga. ¡Vamos para allá, Luquita! ¡Vamos, vamos! vamos. ¡Venga, que te veo fuerte! dale, dale, dale! No yo <laughs> Me habían dicho que esto era bajada. Ahora, ahora, ahora, <ríe> <siento muy> <ríe> Llevamos rato diciendo, chavales, que es todo bajada. Ya verás tú qué harto en de disfrutar. Me cago en la puta. Típica que bajada que, que haces de lo pies lo Venga, lo chavales, lo vamos para allá. Venga, Luquita, vamos! Ya estamos aquí, aquí tenemos como siempre a Luquita esperando. Tío, Luquita, Eba. si te he visto más fuerte a ti que a mí, cabrón, es magia, ¿eh? si te iba persiguiendo yo a ti, ¿cómo ha ido esto? Perfecto, carrera. Bueno, carrera carrera bonita, bonita, no nos hemos caído, no nos hemos matado, no hemos roto nada, muy importante. Ahora, eso sí, una semana, bueno, seis días después de la Mircha Maratón, uh. las patas están para regalar. ¿Y las tuyas, Luquita? No, yo no doy más. Venga, tú, vamos para casa que hay que pegarse una buena siesta que no le hemos está ganado. Fuerte, ¿Y ahora cervecita o qué? Está fuerte, está fuerte. Te han dicho que hay una cervecita por aquí ahora, ¿no? Grabando. Sábado. 2 de la tarde, eh, y aquí oficina de Menos Cabeza, Más Corazón, 24 barra 7 barra 3.65, eh, volviendo para Barcelona, ahora nos quedan unas 5 horitas de viaje, y mientras el Menda del San Juan va conduciendo, el Menda de Luquita editando, a ver si mañana, que mañana domingo estrenamos video que no, no, claro. vamos para allá, no. venga familia, like no vídeo, que ni si no, al infierno todos, y ahora no me duermo que estoy conduciendo. Venga, locos de la familia.